Estudiar durante la pandemia ha sido para los alumnos un reto que en muchos casos se ha convertido en una ventaja, pero en otros casos en una gran dificultad para aquellos alumnos que no tenían recursos ni tenían medios y necesitan de un mayor apoyo en el aula. Un saludo.